Maldita sea esa fecha Es que neta si me caga, Vale madre si te escapa Mi conciencia está cansada eh. ¿Qué pasa nena? ¿Ves cómo te delata Que necesitas tu ganado para estar completa na? Qué bueno que me libré Para no estar como ex Vuelve pero en el eh, eh. Lo que tiro no recojo Y mejor que te vayas cosiendo Tu pendejo para tu esposo ah, Yo no quiero leer eh. Por favor no más drama, tú sigues posteando los halagos, los halagos que, que te da mientras recupero el dinero que perdí por verte. Una, Una vez, vez a la semana esto, esto que me daban, el sabor tenía puta mala agradecida. Tengo culpa que no aceptes tu no, mentira, nada, No te escribí esto no, a ti, pero se parece barrio. El día que hizo y vuelva a multiplicar Pa' mi PC me vuelvo a enamorar, pero por atreter Maldito sea el día en que te conocí Decía ella regresa a las horas que en ti perdí todo lo te amo, que algún día te escribí Los recuerdos tuyos a la basura los mandé Y las travesuras las hago con alguien madura que tiempo con putas como te sigo de pie celebrando que al fin se fue desde esta canción de corazón deseo algún día verte en el panteón a ti a todas las putas como tú que solo dan traición mi inspiración ya no eres tú sino el dinero que gastó todos los días en un putero y no vengas a rogar que nuestra historia acaba de acabar punto y final ey. junto con cupido a la mierda los acabo de mandar ey. Acabo de disparar. Y este género voy a reventar y te voy a demostrar que haberme perdido te va a costar más de lo que te puedes imaginar.